he creado un formulario que he llamado ficha personal que tiene las siguientes preguntas. Nombre, apellidos, correo electrónico en formato texto, nivel educativo en tipo test y especialidad en tipo test. Sin embargo, aquí, eh, como veis, hay una, una diferencia y que aquí aceptamos otras preguntas aparte de las que vamos a ir introduciendo. En vez de rellenar eh, directamente el... Las op opciones que hay a nivel educativo, y en vez de rellenarlo aquí directamente, las posibilidades que hay en especialidad, lo vamos a rellenar a, a través de una hoja de cálculo. Esta es la hoja de cálculo de respuestas de esa ficha personal. Ya figura una respuesta, ya aparece a nivel educativo secundaria y, un y una especialidad física y química. Las respuestas, las opciones a la ficha personal formulario se van a coger de esta hoja de cálculo. En, en nivel educativo hay una serie de respuestas fijas, infantil, primaria y secundaria, etcétera, y sin embargo en, espe en especialidad se vayan obteniendo en el formulario. Para ello, en esta eh, celda he incluido esta fórmula que podemos ver aquí bastante mejor, en el que sort indica que se eh, ordenan todo lo que está aquí dentro de los paréntesis, único, indica que va a coger todas las, todas las respuestas una sola vez de las que están en esa columna, y nos las va a poner todas aquí de una debajo de otra. Vamos a ver cómo funcionaría esto en el formulario. Una vez que bueno, estoy en el formulario, instalo. Form Ranger y aparecerá aquí. Una vez que está instalado le damos a comenzar y nos aparece en la barra lateral las dos preguntas a las cuales, eh, sobre las cuales puede actuar Form Ranger. Las, respuestas, las preguntas sobre las que puede actuar son respuesta múltiple, eh, tipo test, tipo lista o bien eh, una Cuadricular de respuestas eh, de evaluación. Las dos respuestas que tenemos aquí son nivel educativo y especialidad. Estas dos. Eh, he señalado que eh, se, revise, eh, se rellenen las preguntas cada vez que se recibe un formulario. Dando aquí en. En nivel educativo, voy a decir que se rellene a través de una lista de valores. Eh, se me ofrecen toda la lista de valores que eh, se han elaborado. Eh, usando Doctopus o bien una nueva lista en este caso voy a elegir una nueva lista y que va a ser de una hoja de cálculo en este caso la hoja de cálculo va a ser ficha personal que es la que hemos estado viendo y dentro de esa hoja de cálculo eh, voy a coger la hoja que llamé Form Ranger. la columna Nivel Educativo y estas son las opciones que voy a dar a esta pregunta del formulario tengo que poner un nombre, le voy a poner un nivel y le doy a guardar. Se pone a trabajar y me ofrece todas estas opciones para de respuesta. Si yo hago algún cambio en la hoja de cálculo, se cambiará automáticamente en, en, este, en, es, en esta pregunta. Vamos con especialidad. En especialidad vamos a... Tener una lista que se actualiza cada vez que se manda una respuesta nueva. Procedemos de la misma manera. Elegimos una lista de valores. De una hoja de cálculo. Que es ficha personal. En la hoja Form Ranger. Y en la columna especialidad. Por ahora solo hay una respuesta. Que es física y química. Le damos a próximo. Le ponemos especialidad. Y guardamos. Si veis, se ha ofrecido aquí física y química como respuesta. Vamos a ofrecer otra respuesta. Por ejemplo, eh, nombre, vamos a poner Albert Einstein, tiene el mismo correo que yo. Es profesor de la universidad y en la especialidad de física. Al darle a enviar, si vamos a la hoja de cálculo vemos que hemos recibido la respuesta y en esta columna aparece física y química. Cuando volvamos al formulario vemos que ya se ha rellenado y cuando aquí Demos a enviar otra respuesta, ya nos aparece la que hemos eh, enviado. Espero mmm, que ahora mismo podáis hacerlo vosotros.